Hola, este es el tercer video de los tutoriales del biestable SR Asíncrono. En el primer video de la serie vimos el funcionamiento de este biestable implementado con puertas NOR. En el segundo tutorial vimos cómo realizar el cronograma a partir de una secuencia de entradas. Ahora, en este tutorial, vamos a ver cómo implementar este biestable con puertas NAND. Vamos a ver otra manera de hacer un bistable SR asíncrono. Sabemos que la puerta NOR es A más B todo negado. Y esto por el teorema de De Morgan es igual a A negado por B negado. Por lo tanto esto es igual a esto. Vamos a comprobarlo. Ponemos aquí la tabla de verdad con A, B y la salida y las intermedias A negado y B negado. Si esto es A, pues aquí tendré que poner A negado. Donde tenga un 0 pongo un 1, donde tenga un 1 pongo un 0. Si esto es B, aquí pongo B negado. Y ahora hago land entre A negado y B negado, que me queda esto, que es cuando solamente A negado y B negado sean 1, la salida será 1. Y vemos que esta salida es igual a esta, por lo tanto es equivalente. Entonces yo podría tomar este circuito y cambiarlo por esta puerta equivalente. Esta puerta equivalente yo puedo separarla, digamos, estos circulitos de aquí los puedo separar en inversores. Y puedo decir que aquí tengo A negado y B negado. Claro, si aquí tengo A, aquí tengo A negado. Y si aquí tengo B, aquí tengo B negado. Aquí tengo la tabla de verdad incluyendo A, B, A negado y B negado. Lo que vimos antes. Entonces yo puedo transformar este circuito en este de aquí. Es simplemente poner estos inversores por fuera. Este es R negado, este es S negado. Y este de aquí que era Q, pasará a ser Q negado aquí. Y este que es Q negado pasa a ser Q aquí. Vale, entonces ahora tengo este circuito y yo sé que una puerta AND se puede transformar en una AND y la salida invertida. Bien, pues voy a hacer eso. Este circuito de aquí lo cambio a este de aquí y a este de aquí. Estos dos son equivalentes y ahora teniendo este circuito equivalente, yo puedo tener en esta puerta de aquí, esto es sí que va por dos sitios, por aquí y por aquí, ¿no? Entonces yo puedo hacer... Esto mismo de aquí, en vez de tener una puerta inversora aquí, pues me gasto el dinero y pongo dos puertas inversoras. A lo mejor no es muy útil, pero ya veremos por qué. Y esto es totalmente equivalente. Es más gasto, digamos, dos, dos puertas en vez de una, pero es totalmente equivalente. A la salida de estas tengo I y aquí tengo I, que es lo mismo que tenía aquí. Pues bien, vamos a hacer eso. Esto de aquí lo voy a transformar en esto de aquí. Es simplemente cambiar esta... Puerta inversora de cada una de las salidas de la puerta NAND Por estas dos Me queda lo mismo ¿Qué tendré aquí? Pues si aquí tengo Q, aquí tengo Q negado Y si aquí tengo Q negado, aquí tengo Q ¿Vale? Entonces tengo este circuito Y vemos que esto de aquí son dos inversores en serie Y esto de aquí son otros dos inversores en serie Así que yo podría quitarlos Porque negar dos veces es afirmar Así que tengo este circuito de aquí, he quitado estos dos inversores. Teniendo este circuito de aquí, yo puedo decir, bueno, aquí tengo varios inversores y yo podría, por ejemplo, este inversor, quitarlo y en vez de llamar R, llamar R negado, ¿no? Esto sería equivalente. Digo, pues aquí tengo R negado en vez de R que tenía antes. Igual aquí, ese que tengo ahora, le quito el inversor, este, y lo llamo S negado. Eso también está bien. A las salidas voy a hacer lo mismo. Este inversor lo quito y en vez de tener Q, tengo Q negado a la salida. Y este inversor, en vez de tener Q negado, pues si lo quito, tengo Q. Muy bien. Por ahora no he hecho nada mal. Simplemente, como estoy usando variables negadas, estoy quitando los inversores. Bien, ahora voy a darle la vuelta a este circuito y poner la R negada abajo y la S negada arriba. Simplemente darle la vuelta. O sea que esto es equivalente, ¿no? Aquí tengo S negado que lo tenía aquí, aquí tengo Q que lo tenía aquí, lo he movido de arriba, y este Q negado es el que tenía aquí y R negado es el que tenía aquí. Le he dado la vuelta simplemente, ¿vale? Esto es nuestro nuevo circuito. Con estas transformaciones que he hecho, hemos partido de nuestro biestable SR con puertas NOR a un biestable SR con puertas NAND. ¿Cómo será la tabla de verdad? Pues vamos a hacerla. Partimos de la misma tabla de verdad de este que funcionaba y ponemos entradas ahora S negado y R negado. Si aquí tenemos S, pues S negado será simplemente negarlo. Si aquí tenemos R, esto será negarlo. Y esa será nuestra nueva tabla de verdad con S negado y R negado. Ahora va a funcionar al revés. Si te fijas, cuando R negado está cero, estará activa y hago un Reset. Cuando ese negado está a cero, esto es en un set. Y cuando las dos están a 1 mantengo. Y cuando las dos están a cero, está prohibido. Aquí vemos que son activas a nivel bajo y por eso tienen el gorrito, digamos, la barra R superior. Con un cero es cuando están activas. Hago un reset cuando el reset vale cero. Hago un set cuando el set vale cero. Y este sería el símbolo de nuestro nuevo biestable. estable. Que vemos que las entradas están negadas. Aquí tenemos nuestro símbolo. Y ahora vamos a ver otras posibles representaciones, igual que antes. Aquí tenemos esta posibilidad que he puesto la negación. Y en esta posibilidad, como aquí está la negación, el R está sin negar. La otra nomenclatura, que es un poco contradictoria con esta, es poner la negación, pero indicar el R negado. Y aquí vemos que esto puede ser un poco confuso. Porque si utilizo esta de aquí, esta representación, en la tabla de verdad, ¿quién estoy usando? ¿R negado o esta R? En realidad estoy usando esta R negado. Esta de aquí, pero me puedo confundir y pensar que estoy haciendo esta. Y esta de aquí puede confundir porque uno puede pensar que esto está negando y estaría negando dos veces con el gorrito y con la bolita. Y entonces estaría simplemente afirmando. Entonces hay bastante confusión con esto. Si miráis algún foro, hay gente que opina que se debería utilizar de esta manera, otros de esta manera. Y yo entiendo las dos maneras, pero voy a utilizar esta para evitar confusión. Bien, vamos a ver las transiciones. No vamos a verlas todas, pero vamos a ver un poquito las transiciones de la puerta NAND. A ver si funciona igual. Vamos a suponer que ponemos el set a cero, que ahora el set a cero es que está activo el set. Ponemos el set a cero. Esta entrada set estará a cero. Ponemos el receta 1, lo ponemos aquí y tenemos este 0 en esta puerta NAND. ¿Qué estado tenemos? Vamos en principio que nos da igual. Vamos a poner una X a ver si realmente nos da igual. Vemos que en la puerta NAND de arriba, que tenemos un 0, siempre que tengamos un 0 en una puerta NAND, a la salida tendremos un 1. Pues a esta salida tendremos un 1. Este 1 va al estado Q y a la otra puerta NAND. En el reset negado tenemos un 1, entrará en esta puerta NAND. Las dos entradas a 1 en una puerta NAND nos dan un 0 a la salida. Este 0 a la salida irá a Q negado y a la otra puerta NAND. Y por lo tanto, dos ceros de una puerta NAND dan un 1. Eso está bien. Y por lo tanto, hemos hecho un set. Lo que quiera que hubiese aquí, lo hemos cambiado por un 1. Dibujamos nuestra tabla de transición de estados. Cuando el set está a 0, que es que está activo, tendremos un 1 en Q Estamos haciendo un set. Vamos a ver ahora cuando hacemos un reset. El reset estará a 0 y el z a 1. El reset a 0, el z a 1. En esta puerta NAND entra un 0. Me da igual en el estado en que estuviese, porque en una puerta NAND, cuando hay un 0 en una de las entradas, la salida siempre va a ser 1. Por lo tanto, tendré un 1 a la salida de esta puerta NAND. Este 1 irá a Cunegado y a la otra puerta NAND. Y ahora tendré dos unos en esta puerta NAND, lo que hará que la salida tenga un cero. Así tengo un cero a la salida y este 0 va por Q y a la otra puerta NAND. Por lo tanto, lo que quiera que tuviese en mi estado Q, ahora tengo un cero. Y he hecho un reset que lo tengo a la salida y en mi transición de estados, cuando pongo el reset negado a cero y el set negado a 1 tengo un reset Vamos a ver qué pasa cuando pongo el RZ1 y el Z1. En este caso, tengo un 1 en R negado y en S negado. Estos dos 1 aquí entran por las puertas NAND. Cuando tengo un 1 en una puerta NAND, lo que hace, hace es invertir. Así que necesito saber lo que tengo en la otra entrada de la puerta NAND. Y voy a suponer que tengo un 1 en Q. Este 1 va a ir hasta puerta NAND. Este 1 se va a invertir y lo voy a tener un 0 a la salida de esta puerta NAND. Este 0 sale por Q negado y entra en la otra puerta NAND. Este 0 se invierte y tengo un 1. Por lo tanto, ha mantenido lo que había. Antes tenía un 1 y ahora tengo un 1. Y si tuviese un 0, funciona igual. No lo voy a hacer porque ya sé esto cómo funciona. Te lo dejo para que practiques. Y ya lo vimos cuando hicimos el ejemplo de las puertas nulas. Ahora vamos a ver la condición, digamos, prohibida, en la que ponemos el SET negado y el RESET negado a 0. Ponemos dos ceros aquí. Estos dos ceros entran en la puerta NAND. No sé lo que había antes, pero siempre que hay un cero en una de las entradas de la puerta NAND, a la salida tenemos un 1. Así que tenemos un 1 aquí, que sale por Q. Tenemos un 1 aquí, que sale por Q negado. Y estos dos 1 van a las otras puertas NAND. Y este estado se mantiene estable. ¿Qué ocurre? Que tenemos un 1 en Q y un 1 en Q negado. Al contrario de lo que se hacía con las puertas NOR pero de igual manera es incongruente tener el mismo valor en Q y en Q negado, así que esto no está funcionando bien. Añadiendo esto en mi tabla de transición de estados, me da que estoy en un estado prohibido y que las salidas son 1, tanto Q como Q negado. Así, en resumen, estos son los dos biestables sr asíncronos que hemos visto. Lo hemos hecho con puertas NOR, lo hemos hecho con puertas NAND, uno tiene las entradas negadas, el de las puertas NAND, y el otro tiene las entradas sin negar, el de las puertas NOR. Espero que este vídeo te haya servido para entender los biestables SR. Gracias por ver el vídeo, espero que estés bien. Un saludo.